Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos el gusto de tener aquí a Víctor Correal y nada, buenas tardes Víctor. Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo está, Rodrigo? Muy bien, un placer tenerte aquí y a ver si me dices y me cuentas muchas cositas que tengo yo mucha curiosidad, ¿vale? Venga. A ver, como gran primera pregunta que hago yo siempre a todos mis invitados es... ¿Quién es Víctor Correal? Pero más que él ahora, ¿de dónde viene? Tenemos 45 minutos 50, así que tampoco... ¿Eh? No puedo ocupar todo el tiempo con esta primera respuesta, ¿no? Efectivamente, tampoco seas cueta de 5 segundos, pero vamos a explayarnos, venga. A ver, yo soy de formación periodista, vale. toda mi vida he trabajado en la radio, en la televisión... Eh... Eh, y acabé montando una productora en el que hacíamos programas de televisión, programas de radio, también hicimos películas de cine documental sobre todo y eh, eso me llevó a crear el que ahora mismo es mi negocio principal, que es GuideDoc, que es una, una plataforma de cine documental en streaming uh -huh. y aparte a nivel de hobby pues me gusta crear contenidos en internet. Vale. Bastante pues, resumidito te lo he puesto. ¿eh? Sí, demasiado resumidito, entonces voy a, voy a ir tirando de los hilos, ¿eh? Porque venga, venga. como del pelo no puedo tirar De ninguno de los dos Tendré que tirar del hilo o sea, Bueno, a ver, pelo hay, ¿eh? pero en la cabeza no Pero pelo en algún sitio tengo <risa> Bueno, lo que está claro es que ninguno es seguro De que tenemos pelos en la lengua Así que con eso me quedo Que es lo que me importa ¿Cómo, de, ¿De dónde viene tu afición al...? A ver, de, de formación periodista Pero de repente tu formación cineasta ¿De dónde te viene? ¿Eres el típico que cuando era pequeño Spielberg en cámara diciendo Madre mía, voy a vivir sí. de esto? No, siempre me ha gustado el tema de las cámaras y... Uh... Y siempre de pequeño tuve mis pequeños, mis, uh, pequeños uh, pinitos con, uh, con lo que tenía. ¿no? En esa época, pues, uh, pues handicams de, de cassette y mierdas estas. Pero no, lo de la peli fue de casualidad. A mí lo que siempre me ha gustado es explicar historias. El formato siempre ha sido en segundo plano. De, hemos adaptado las historias que teníamos a, al formato que más se adecuaba para aquella historia. Y lo de mi primera película, que yo solo era... solo el productor ejecutivo y el guion y el guionista. Solo. No, solo lo he dicho así, no porque sea más importante ser el productor ejecutivo, sino porque es el que se lleva a los más marrones. Claro. A lo mejor el director, el director te diría otra cosa, pero bueno. Y eh, fue casualidad. Tuvimos encontramos una historia que sabíamos que queríamos explicar y fue creciendo en nuestras manos y acabó siendo una película de cine documental estrenada en todo el mundo, distribuida por la PBS a nivel internacional y aquí la compró Canal Plus, Televisión Española, Televisión de Cataluña y ganó en festivales muy importantes como por ejemplo el IFA de Amsterdam ¿Vale? que es el festival de documentales más importante del mundo. Estuvimos nominados al Goya, ganamos un Gaudí, pero fue casualidad. O sea, hombre, casualidad, casualidad. Hay que, sí. hay que ser... A... O sea, todo fue una serie de casualidades y que te llevó a llevar una, a una película a este. Sí, evidentemente, a nivel si me hubiera querido, yo no hubiera pasado. Pero, pero el, tema, no, el tema de que se hiciera grande es algo muy difícil de buscar. Eso te pasa por carambolas de la vida. Evidentemente, el producto tiene que estar bien, pero lo otro también necesitas muchísima suerte para que suceda. Me, me vas a perdonar a mí y, y, y demás, pero no sé qué peli es, así que si me lo dices... Esta lo película, la primera, es una película que se llama Little World en inglés, Petit en catalán, ¿Vale? y estaba rodada en muchos idiomas, y en castellano, Mundo Pequeño, uh -huh. y es una película de cine documental que explica la historia de un niño que viaja solo por el mundo sin dinero y en silla de ruedas. ¡Ostras, qué guapo! Vale, sí. vale, vale. Y tú, ¿Tú creaste ahí la historia y...? ¡Qué interesante! Bueno, la historia luego la... se creó sola. Uh -huh. y nosotros, al ser un documental, la historia es verdad, ¿no? es una vale. historia de verdad. Eh, entonces, eh, la historia se creó sola, la encontramos cuando era muy pequeña y nadie la conocía y eh, decidimos explicarla lo mejor que pudimos. Vale. Y entonces, todo esto te llevó a formar lo que es tu negocio principal, que es Guide Doc, ¿no? Bueno, Esto también fue otra de las casualidades. Después de estar muchos años eh, en la productora, haciendo este y otros productos, y aprovechando que precisamente con esta película me tocó viajar por el mundo de festival en festival, yo ya era fanático del cine documental antes, pero allí me di cuenta de una cosa que desconocía y es que cada año se producen un montón de joyas del cine documental que, que acaban no teniendo una distribución. Sabes, Se presentan vale. en los festivales pero luego no lo compra Netflix porque a Netflix solo le interesan los documentales muy mainstream o so que sale la Amy Winehouse en la portada. Entonces, sin despreciar lo que hace el trabajo sí, que sí. hace Netflix por los documentales, que es muy bueno, yo miro muchos documentales en Netflix. ¿eh? Pero luego hay otro tipo de documental que mm. no mueve tanta pasta y, por lo tanto, se queda en, en, en, en los cajones de los productores que lo han hecho, que la mayoría de las veces ha sido por amor, por amor al arte y no por, por el negocio, porque el mundo del cine documental es complicado que de, que de pasta. Y vale. entonces pensé ahí que bueno sería una buena idea que existiera una plataforma dedicada a esto, no a, a películas de cine documental. Son películas que no son películas de divulgación, o sea, no es el, el, no te explica el origen del universo, el tigre de la sabana, etcétera ah, vale, Son películas vale. que explican historias eh, reales de gente vale. eh, o, de, o de hechos o cosas, pero son cinematográficas. O sea, la gran mayoría se han estrenado en un cine y vale. tienen recursos y lenguaje cinematográfico, vale. cosas que estás acostumbrado a ver en, en una película, ¿vale? No es, una, no es un reportaje de televisión. Vale, vale. ¿Y esa eh, es una de las premisas que tienes para elegir un, para la plataforma que haya sido estrenada en cine antes? Bueno, no es una condición sine qua non y cada vez lo será menos porque los cines cada vez eh, no hay pero eh, hay un sistema de curación de las películas que aceptamos la gran mayoría ya han pasado por festivales, que sería este sustituto al cine, ¿no? han vale. pasado por un jurado, han ganado premios, etcétera Y luego está también nuestro criterio y si explico una historia eh, que está bien contada y es una historia que vale la pena, la cogemos. Joder, y una cosa, eh, si estrenáis, porque no sé dónde vi que estrenáis casi una al día o varias al día. día, ¿las ves sí, todas? Sí, una día. ¿Tienes un no equipo yo... que ve tienes Un equipo no. que ve las un películas. Que lo ve todo, sí, sí. yo. O sea, no. tienes un equipo que está todo el día con las ojos así y <ríe> viendo documentales. Sí. lo que pasa es que los disfrutan y vale. muchas veces hay muchas cosas que incluso ya han visto y cosas que cuando sale de según qué sitio y si han ganado en Hot Dogs, han ganado en Sundance, han ganado el Oscar incluso, vale. etcétera, pues ya no falta revisar nada, ¿no? Y solo por el hecho claro. de eso, o sea... Tenemos curación de contenido interna, pero hay cosas que te vienen de la industria que ya están curadas, ¿no? Ya están, claro. ya tienen el, el sello de, de aprobación ¿no? de la industria. Hombre, eh, mira, eh, se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Te ha ocurrido que haya pasado el corte alguna película que venía ya curada y luego en realmente la has visto y has dicho, que esto es una mierda? Hombre, claro no, no, claro, es que no tiene por qué gustarme a mí todas las películas que están en Guide Dog, cada uno aparte claro. de que haya pasado por festivales y hay muchísimas películas de festivales que no son de mi agrado, yo vale. tengo mis, mi, mi, mi estilo, porque dentro del cine documental hay mil estilos distintos mil vale. formas distintas de explicar una historia, yo tengo mis preferencias y por lo tanto hay pelis que me gustan de Guide Dog y pelis que no me gustan, claro y bueno, ¿Puedes poner algún ejemplo de estilos que te guste del cine documental? Porque es una... a mí me encanta el cine sí. Pero es verdad que en el cine documental no estoy muy puesto. Así como a mi madre sí que le gusta siempre, pero yo ahí no, no estoy. ¿Qué, ¿Qué estilos puede haber o qué estilos te gustan más a ti? ¿En qué en concreto? A mí, mi, mi, mi estilo de cine documental preferido es lo que se llama cinema verité o eh, cine observacional. O es sea, aquel cine en el cual el director intenta influir lo menos posible en la historia vale. y por ejemplo, pone una cámara en un sitio y deja que suceda y luego eh, hace una edición mmm, también intentando no eh, mo modificar demasiado la historia. Es imposible modificar una historia cuando la estás rodando, es imposible no modificar una historia cuando la está rodando, pero a mí el cine así observacional me encanta. Hay una película que se llama Etre et Travoir", que significa, que está traducida en castellano como ser y tener, que uh -huh. es un director francés que puso una cámara durante dos años en una escuela rural eh, francesa vale. y es una puta obra maestra ver eh, pues, cómo interactúan los niños, los niños y olvidan ya al cabo de los meses de que hay en la cámara claro. y, y la relación del profesor que es una persona magnífica es uno de mis héroes cómo educa a esos niños es espectacular ese es uno de mis cines preferidos pero hay mil mil, mil mil estilos distintos y, es, y me gustan muchos otros pero este mira vale y ostras te metes en el en, en bola de guide doc y cómo ¿Cómo se gestiona eso al principio? Porque al principio seguramente te iría regular, ahora te va bastante bien, pero ¿cómo es el inicio de decir cómo monto esto? No tengo ni idea de montar esto, ¿a quién busco? No, el, el inicio fue un desastre absoluto, eh, al principio pues primero fue con side projects de las otras cosas que yo estaba haciendo y entonces pues eh, comencé a buscar developers que estuvieran aquí a trasladar trasladarles cómo sería mi idea lo que tendría que hacer etcétera comenzando muy poco a poco etcétera y llegó un momento en el que eh, coincidió con que acabó uno de los proyectos que estaba haciendo coincidió con el nacimiento de mi primera hija Valentina vale. y ahí dije bueno ahora es el momento me voy a lanzar a que sea Uh, Guide Dog sea pues uh, mi, mi, mi único foco. Vale. Y el desastre comenzó ahí porque uh, los, los inicios fueron complicadísimos, no, no, no se suscribía ni Dios vale. y hubo muchos momentos en los que pensé, bueno, esto no arranca, no tiene ningún sentido, voy a tener que dejarlo. Yo, me, yo gasté todo el dinero que yo había ganado en mi vida eh, en los otros negocios, los gasté, los invertí en, en Guide Dog. Y, y estuve durante casi dos años sin aportar absolutamente nada a, a, a casa. ¿no? Tengo la suerte que mi mujer se gana bien la vida y entonces vale. pues, llegamos a este acuerdo y lo pudimos hacer. Pero fue un desastre. Y fue un desastre por, por una mala estrategia que escogí vale. al principio. Yo pensé, la gente ve los documentales en la televisión, en el iPad, en el iPhone. Entonces, uh -huh. como que tengo que limitar mi inversión, voy a hacer primero las apps para el TV, para, para los móviles, para los iPads, etcétera, que es donde ve la gente las cosas, vale. y la web lo voy a guardar para más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no busca películas en, en claro. las app stores, claro. entonces no me encontrarán ellos. Y claro. fue el día que dije, bueno, venga, voy a hacer la web, un último intento. Y ahí fue, todo cambió. Y desde claro. entonces todo ha sido de manera orgánica hemos crecido de manera orgánica sobre todo nuestra audiencia está concentrada en más de un 80% en Estados Unidos vale. eh, Canadá, Norte de Europa Australia y, y a partir de ahí todo ha ido hacia arriba gracias, gracias a Dios, pero quiero decir que si no hubiera hecho otra cosa, que me da igual <risa> Bueno, eso está, eso está bien porque entonces tienes una vena muy emprendedora, ¿no? ¿O sí, desde, ¿Sí? Desde la, sí, desde siempre Sí, sí Nunca me he ligado, nunca he sido, aunque sí que he hecho trabajos como autónomo, eh, trabajando para otros proyectos que en principio, pues esto en la televisión se trabaja mucho así, ¿no? Vale. Tú ves eh, equipos ¿no? de la tele, pero en realidad la gran mayoría son autónomos que facturan cada mes, ¿no? Entonces, vale. y eso ya mismo ya es emprendimiento, ¿no? Claro. Yo lo veo hoy así. Entonces sí, sí, sí. nunca nunca nunca he estado en nómina en ningún uh, en ningún sitio. Ahora estoy en nómina en mi empresa, eso sí, pero y en mi, o sea, he estado en nómina solo con mis empresas, o sea, que vale. el sueldo lo he decidido yo y me <risa> puedo echar a mí mismo cuando me salga de los huevos. Eso está eso está muy bien. Con un bien. finiquito de la hostia. Hombre po, po, hombre por supuesto o sea eso por supuesto. Entonces una cosa eh, está claro que al fallarte la estrategia desde el inicio. ¿Marketing no tenías sí. ni idea? ¿O si sí tenías marketing pero no, no creías que no, no. fuera importante? No, no, es que eh, de marketing no he hecho... Uh, marketing pagado, ¿no? Marketing de publicidad. Hemos probado dos veces dos cosas tonterías para ver qué pasaba, pero nunca lo hemos hecho. Todo el crecimiento de que ha sido orgánico. orgánico. Nosotros sencillamente colgamos un montón de, de post en nuestro blog, de contenidos en todas nuestras redes sociales y de películas cada día y la gente aparece por arte de magia. Claro, pero me, me refería al, al, al hablar del marketing me refería un poco a lo que era la estrategia de marketing digital de atracción, ¿no? De, aunque fuera orgánico, claro, si no lo diriges a ningún lado, la gente estaba perdida, ¿no? Que es un poco lo que te pasó y diste. Ah, no, claro, claro. Claro, claro. claro. En absurdo. el momento en que no había web, pues eso claro. era un desastre absoluto. Pero claro, es que no diría que fue mi primer proyecto online, pero casi. Tú imagínate vaya claro. primer proyecto, porque es un pollo de dimensiones. Hostia, no, no, o, o sea, no. sea <ríe> Yo no sé cómo hemos llegado hasta aquí, o sea, no tengo ni idea. Y si ahora lo, <ríe> lo tuviera que volver a hacer, Uh, me lo pensaría muchísimo. De hecho, yo siempre recomiendo a toda la gente que con la que hablo que si van a montar un side project o un proyecto online que siempre intenten que haya los menos uh, las menos las menos patas posibles. Um, y que te lo puedes, y que el core de, del business sea tuyo, ¿no? En, en Gaidok es absolutamente lo contrario. Las películas no son nuestras, eh, los developers, claro, yo no, yo no, todo está desarrollado por personas externas, todo, todo, no, no depende nada de mí. Entonces es un negocio que es un <risa> o sea, marrón o sea, absoluto. Te, está, te acabas de dar cuenta que eres eres el CEO de Gaidoc y eres totalmente prescindible. Pero sí. por supuesto, sí. por supuesto. Sí. No, bueno, y supongo. esto es otra de las cosas que desde el principio tuve clara y es que eh, sabía que lo quería automatizar al máximo, y no por vale. por yo no hacer nada, sino por gastar lo menos posible, ¿no? Porque esto vale. no no he tenido nunca ningún tipo de inversión externa, ni nadie ha invertido un puto duro en GuideDog. Todo ha sido, di al principio, dinero puesto por, uh, por de mi bolsillo y luego uh, bootstrapping, todo. ¿no? Entonces, la automatización siempre vale. ha sido muy importante. Y sí, vale. efectivamente, uh, GuideDog va solo ahora mismo, va solo. Vale. O sea que da igual, da igual que estés o no estés, ¿no? O sea, ah, pero tú, sí. tú, por ejemplo, tú, Víctor, no cierras, no cierras eh, los, los cortos, por decirlo así. O sea, tú no te pones en contacto no. con la gente, o sea, o buscan ellos. No, no, no, y... no, no. No tengo un equipo que lo hace, no, no. no. Vale. Vale, vale, vale, Nada, yo solo, eh, lo único que hago en GuideDoc es decisiones estratégicas, decisiones sobre hacia dónde tienen que ir las aplicaciones, cambios en, en el tema de la web, etcétera, hablar con el equipo de desarrollo, hablar con el equipo de contenidos, pero todo lo que sería el, el trabajo de batalla no, no lo hago yo ahora mismo, ha habido vale. momentos en que sí, pero ahora mismo no. Vale, vale. Vale, y entonces, Guy Dog, eh, que me hizo, me ha hecho gracia mirando por ahí un poco, porque Guy Dog lo, lo pintan como el Netflix de los documentales. Y digo, mira, qué frase, sí. qué, qué frase más incongruente, porque Netflix, lo que has dicho tú, documentales tiene, ya. bueno, pero no son muy allá, pero se han metido en la fase. ¿Eso te viene, ¿te, bueno, ¿te gusta esa comparación? Sí, si, si ayuda a que la gente entienda qué es. Si yo digo, plataforma de cine documental en streaming. Claro. Hay gente que no sabe qué es, pero que ha pedido Netflix, pero solo documentales Ah, vale oh, oh, Me hubiera molado más el HBO de los documentales Porque sí, HBO sí. es como que hace las series más Sí, pero si tú pasta. dices a tu madre HBO Bueno, a lo mejor tu madre has dicho Que mira muchos documentales, sí. pero yo Mi madre no sé si HBO lo pillaría Netflix, Netflix a veces ah, pues entonces, entonces nos quedamos con que Netflix ha sido positivo Para ti, vale, entonces sí. Guide Dog y eh, ¿qué viene antes? Eh, ¿Nordi o No es asunto vuestro? No es asunto vuestro, de hecho, no es asunto vuestro, nace en el mismo momento que Gaito, porque ah, como vale. yo me veo envuelto en, una, en un emprendimiento en el que mmm, todo lo que hacía, o sea, yo me, me estaba dirigiendo una empresa tecnológica y de contenidos y era muy eh, poco similar a todo lo que yo había hecho con anterioridad, vale. entonces yo me veo que estaba ahí haciendo cosas que sí que me gustaban, me, me disfrutaba pero no era lo que a mí más me gusta lo que a mí más me gusta es ponerme delante de un micro ponerme delante de la cámara o pensar formatos, etc. Y entonces para sacarme el gusanillo eh, comencé No es asunto vuestro que es un podcast en el que al principio explicaba pues la evolución de todo lo que me iba pasando en Guide Dog, mientras iba creando Guide Dog. Ahora no es asunto vale. vuestro evolucionado a una cosa mmm, distinta, claro. pero eso es lo que comenzó siendo eh, no es asunto vuestro. <coughs> vale, vale. ¿Y por qué el nombre no es asunto vuestro? Bueno, pues esto es un juego de palabras con. Eh, en inglés hubiera sido mejor, porque en inglés it's not your business, ¿no? Ah, es vale, como no claro, te metas, claro, ¿no? no es un asunto claro, tuyo. Claro. Tiene gracia porque es business, entonces estoy explicando un negocio que no es tu negocio, no te metas etcétera, lo traduje y quedó, no es asunto vuestro, que me encanta, eh, la verdad es que me gusta. Claro, te encuentras ahora no pero en su momento, joder, que mira que lo del naming es jodido y demás, ¿no? A lo mejor elegirlo y ahí funciona, no funciona y demás, sí. pero bueno, si te ha funcionado y ahora, ¿a qué ha derivado, no es asunto vuestro porque yo te conozco de ahí, que estoy en la membresía pero es una membresía mmm, con muchas pestañas, por decirlo así. Que hay. ¿Qué sí. te puedes encontrar en ese asunto vuestro? Pues, um, aparte de la creación del, del podcast y de la creación de contenidos, otra de las cosas que me interesa muchísimo es el negocio de los contenidos. Y um, una de las cosas que primero um, que tuve clara desde muchos años, ya yo creo que hace más de tres años cuatro de hacer ya eh, quería experimentar con eh, los podcast premium no hacer pagar a la gente por cosas vale esto Bien. me interesa muchísimo y, y además es muy interesante porque claro es que la, la, la época que hemos eh, de la que venimos es súper interesante no de diez años atrás o seis te diría la gente no pagaba nada por bajar, por, por ver algo en internet, gracias al trabajo de Netflix esto está cambiando y ahora estábamos en la fase en la que eh, pues estamos hacer, haciendo ver a la audiencia que pues también se puede pagar para apoyar a pequeños creadores de contenido. ¿no? Entonces eso a mí me interesaba muchísimo y no es algo que para mí ha sido como un banco de pruebas, un laboratorio en el que probar cosas. Eh, como no es mi negocio principal, eh, pues eh, ahí he podido experimentar sin miedo, por decirlo así. Si hubiera ido, si, claro. si me hubiera jugado el pan de mis hijos, probablemente no hubiera hecho tantos, tantos experimentos. ¿no? Eh, entonces, ahora mismo no es asunto vuestro, es. Lo mismo que yo hacía al principio con Guy pero con uh, gente que pasa por el podcast y que van pasando cíclicamente y vale. nos explica la evolución de sus negocios a través de masterminds. Y entonces uh, son perfiles muy interesantes que todos tienen negocios muy diferentes entre ellos, pero hay gente súper top, ¿vale? Yo que sé, vale. Raúl Dimos, el manager de, de Iniesta. Eh, Xavi Robles, el fundador de Vision Agency, que es la agencia del Rubius, de Ibai, etcétera. Nuria Coyle tiene un imperio de, sobre la nutrición. Eh, o, o pequeños developers que están sacando un side project sobre podcasting. Bueno, hay muchos perfiles y entonces yo intento, um, que a mí es una cosa que me gusta mucho, uh, hacer vivir uh, en vivo. Uh, los negocios de esta gente a vale. toda la audiencia de No es asunto vuestro. Vale. Yo creo que es una manera muy uh, interesante de aprender cosas, de copiar cosas que están funcionando en otros negocios y, um, bueno, pues la verdad es que, que, que funciona. Y, y no es asunto vuestro a nivel de negocio. Y yo esto me gusta mucho compartir uh, el dinero que genera No es asunto vuestro precisamente para animar a otra gente a que decidan sí montar su chiringuito alrededor de, de, de, de un proyecto de creación de contenidos, ¿no? Claro. vale, vale. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Te, ¿Te funcionó la estrategia que hiciste para el tema de la subida de precio? Bueno, la subida sí, no, la de estrategia... la gente que, que querías redirigirla, ¿no? Con el sorteo de algo, tal? ¿te funcionó? Es la estrategia que... que más ha funcionado... Uh... O sea, eh, y esto siempre nos, nos lo dice muchísima gente que pasa por el, por el podcast, el tema del FOMO y el tema de la escasez, esto funciona muchísimo y efectivamente la estrategia que más ha funcionado en la historia de Nuestro no es cuando anuncié que pasaba de los 5 euros a 10 euros Se apuntó muchísima gente ahí. Y ahora que estoy a punto de lanzar la nueva web donde se explica mejor los contenidos que hay dentro, tengo previsto, ya no solo por el hecho de crecer por crecer, sino por el hecho de probar cosas y que los mismos suscriptores vean si funciona o no, probar otras cosas de este tipo, no de escasez, de, claro. de, de no sé si de subidas. Bueno, tengo ahí una lista de cosas que quiero probar y, y veremos qué pasa. Bueno, me, ha hecho, me ha hecho gracia lo de la escasez porque esto es una cosa muy de secos cognitivos que los copies utilizamos y más. Y tú, uh -huh. precisamente, has hablado muchas veces que a ti eso no te pasa. Tú no tienes ese seco. No, nada. Para pero, nada, yo pero, por eso es lo no que me, más no, me, me lo, del mundo. no me lo creo. Es que, es que no me pero creo que no tengas el, el de, ni fomo ni escasez. Nada, te lo explico yo ahora mismo. Explícalo. Por eso a mí me cuesta tanto aplicar. O sea, yo, por ejemplo, bueno, veo estrategias como la de nudista y sí, nudista, ¿no? sí. que cierra. Y esto siempre se lo digo uh, se lo digo a él, con, con él hablamos <ríe> y no me puedo entender. O sea, ¿cómo puede ser que alguien necesite algo o le interese algo? y tenga que tengas que empujarlo con una artimaña de este tipo para que se acabe apuntando. A mí esto me parece, yo cuando me interesa algo lo compro. Cuando Si puedo pagarlo, lo compro. Si, si, si sé que lo voy a consumir, lo compro. A mí a, a mí estas, eh, cuando salen estas cuentas atrás y todo esto, me da igual, se si lo voy a comprar igual. Y además me da igual. O sea, a lo mejor veo una cuenta atrás y ahora no me va bien comprarlo porque tengo que salir a coger a los niños, me enviaré mañana y me da... Puto, ¿Qué me vas a cobrar? cinco euros más? Me la suda. Si a mí es lo que me interesa. Entonces yo no entiendo cómo alguien puede estar... O sea, es como... Es, son los trucos estos chungos de media market y de... Yo no caigo ahí, no caigo. Entonces, me... me claro, al, a, a, en el momento de aplicarlo yo en mi negocio, claro. ya veo cuando lo he hecho que funciona, pero no entiendo, me pongo de los nervios. Claro, ah, pero que a ver, esto... Este, tú, tú eres una persona extraña, míralo así. Entonces, la gente vale. por impulsos... Claro, porque a ver, si yo, por ejemplo, te digo mañana, oye, hasta mañana el iPhone Plus no sé qué, vale mil euros y... y Cuenta atrás vale 1500. Entonces dices, hostia, voy a comprarlo porque a lo mejor es un ejemplo, pero es que la mayoría de las veces es calderilla lo que que. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros vivimos en un mundo cerrado entre nosotros, que vemos cosas que a lo mejor para ti es calderilla o le ves el potencial. Y hay gente que. La gente compra por impulsos, o tú tampoco. Ya, no. No compro. Bueno, a ver, ¿que ¿compro por impulso? Sí. sí, ah, por impulso, ah, sí. Vale, sí, sí. entonces... Eso sí, de ahí sí que peco. Pero no porque alguien me diga, ahora está más barato, <ríe> que ahora, sino lo compro porque creo que me lo voy a necesitar y lo compro y ya está. No, claro, pero, pero... Un pero lo de la calderilla, quiero ¿Eh? que se entienda bien, quiero que se entienda bien. Sí. Porque eh, es que el, la perspectiva que tenemos de algo comprado por internet, eh, del precio y del valor de lo que tiene... Eso lo tenemos que cambiar. Estamos muy equivocados ahí. O sea, yeah. alguien que no tiene absolutamente ningún problema en gastarse, o sea, de ir a un bar y pedir algo sin saber lo que le van a cobrar y eh, gastarse, yo qué sé, 23 euros en un desayuno, ¿vale? ¿Eh? Uh -huh. Eso no es ningún problema. Ah, bueno, usted sí que a lo mejor es un poco caro, pero me da igual. Pero en cambio, para gastarse 3 euros para escuchar un podcast premium que lo va a escuchar todo el mes, se lo piensa, se lo repiense. se lo repiense. Me refería a eso con lo de Caldería. Vale, ¿no? y vale. Yo creo que ahí hay un muro que ya hemos roto algunos muros, pero hay este otro lo tenemos que cambiar. O sea, claro. cuando o sea, la gente encuentra caro que un podcast que te da a lo mejor 20 capítulos al mes, eh, caro 10 euros. Cuando tú sabes las horas que tú estás disfrutando de eso, si lo tienes que valorar por horas, Claro, no, pero es no lo, lo que pasa. así. Ahí te falta un copy que explique eso. Bueno, sí, claro. paso, eso está en los sí, copies, es... porque si tú lo planteas sí. así de, porque vivimos en la sociedad de la inmediatez, de todo el mundo lo quiere ya rápido y ahora. Entonces, si tú vendes o tu, tu estrategia de página lo que sea es ahorra miles de horas con este podcast o aprende Bien. en cinco minutos lo que te llevaría 10 horas en YouTube o escuchando podcast, pues a lo mejor la gente dice, hostia es que estoy pagando esto y ahora tiene sentido pagar 5 euros por ahorrarme 10 horas de buscar mierda, porque aquí ya me viene como dices tú, curado en bandeja y mira, esto, esto y esto, Eso es un uh -huh. poco ahí por donde yo creo que debería jugar más allá, yo estoy en la membresía y me abruma demasiado toda la información que hay claro, eso este es, es uno de eso, los problemas eso es un problema, ¿no? Esto es uh, la cuando alguien se da de baja, que pasa muy poco, pero cuando alguien se da de baja, se envía un email automático y te eh, firmado por mí que preguntas, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado? Y el 99,9% de la gente es, no tengo tiempo. Claro. No tengo tiempo. O sí, sea, claro, ahí es otra de las cosas que pasan, que competimos con un bolsillo de la gente que está ahí concentrado todo el tema del de entretenimiento ¿no? y pone todo. pone Netflix, ponle eh, podcast, ponle teatros, pone todo. Y ahí competimos con el tiempo de esa gente, con el, con el dinero que saben que ellos como máximo se quieren gastar en, este, eh, en cosas online o lo que sea. Y eso es un problema. Pero bueno, claro, eh, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, pues es que yo, yo también tengo muchas cosas... Eh, <risa> para consumir. Pero bueno, pues pues pues pues un día escucho una, otro día escucho otra, me voy me voy limitando. Claro. Y si te abruma, pero pero me gusta ese podcast, pues pues bueno, pues a lo mejor seré más selectivo, no escucharé todo, ¿no? Escucharé solo aquello que más me interesa. Bueno, bueno es que se tiene que podrías, organizar la gente. Claro, podrías hacer eso. Cuando entre la gente mandar una hoja de ruta o unas recomendaciones o empieza sí. por aquí, empieza por allá o no, porque es verdad que entras y de repente el Telegram, el no sé qué el no sé cuánto, los sí. grupos, tal, y de repente dices, ya, eh, Mastermind ¿qué es el Mastermind? ¿ha ganado no sé qué? esto que, y, y de repente sí. empiezas a decir, y, y yo que estoy acostumbrado a estas cosas, el que llegue de nuevo se pega una hostia con toda la tecnología así de una que dice, wow pero bueno, sí. eso viene bien, ¿no? Ir aprendiendo y demás, tú yo creo que tú hiciste el podcast y todo esto emprendedores, como yo hice el canal, para aprender mogollón de cosas. Sí, sí. Bueno, yo para pasármelo bien, pero, pero sí, si de paso ah, aprend, sí, aprendo, sí. pues mejor. Sí. Hombre, yo, yo esto lo hago para pasármelo bien. O sea, está claro. Está. Si, ya, si encima algún día ganara pasta, sería la hostia, pero vamos, o sea, sí. estamos en ello. Y bueno, no es asunto vuestro, Nordic Wire, ¿no? Y ahí, ahí sí. es donde sí que te lo pasas bien. Hace tonto. ¿no? Sí, sí. <risa> ¿Y en sí, qué sí. consiste en qué consiste Nordic Wire? Nordic NordicWire es un canal de tecnología en YouTube que también tiene un podcast premium y con un amigo que se llama Guillem, eh, pues cada semana colgamos vídeos sobre cos, la otra cosa que más me interesa en el mundo, que es el tema de tecnología, gadgets, eh, micros, cámaras, ordenadores y cosas estas. Vale, ¿a ti te, te, sí. te gustan los gadgets? ¿No es a Guillem? O sea, tú eres el... A los dos, a los dos. El, los dos. el, el de techie, hecho, por decirlo así. ¿Sois Tequi, no? ¿Se llama así? ¿Se dice sí. Así? A los dos, de hecho, esto nace de que él y yo nos conocimos en un proyecto eh, que hacíamos de televisión hace como ocho años, ¿Sí? Y um, luego nos separamos, él se fue a vivir a Londres, entonces él y yo seguíamos hablando sobre tecnología uh, en Telegram y yo le dije, oye, ¿por qué no hacemos? Yo siempre he querido hacer un canal de, de YouTube, no es asunto vuestro, era solo un podcast, me gustaría vale. experimentar con el medio, te gustaría que lo hiciésemos y hasta comenzamos en nuestras casas y ahora tenemos platós y cámaras uh, por doquier, <risa> sí, sí, y en qué, o, o sea ¿y en todo. qué ¿Qué patas, ¿Qué patas tiene entonces Nordic Wire? ¿Marcas? o qué... ¿Cómo se sustenta? ¿La suscripción? ¿El premium? Sí, uh, Nordic Wire uh, a nivel de negocio genera negocio con uh, YouTube mismo, con, con lo que hay dentro de YouTube, que vale. es muy poco, no llega a 300 euros, ¿vale? Y ya llevamos vale. como cinco años colgando vídeos, tenemos 40.000 suscriptores y solo generamos 300 euros, ¿vale? Que ayer estuve comiendo con un youtuber que ¿Sí? tiene... Uh, 40 millones de suscriptores, sumando los sus dos canales, no voy a decir quién es, pero me dijo que con las visitas que tenemos está bien pagado, o sea que a él aún le pagan menos, ¿vale? Para que veas cómo paga YouTube. Le pagan vale. menos a nivel de visitas. O sea, si cuentas proporcionalmente las visitas, evidentemente él cobra un pastizal, ¿vale? Con 40 millones de suscriptores claro. cobra un pastizal. Pero digo que al precio de, el precio de la visualización uh -huh. aún cobramos más nosotros y solo nos dan 300 euros al mes. Fíjate. Luego tenemos un podcast premium que la gente se apunta para, eh, para escuchar este podcast a nivel semanal y además sorteamos todo lo que hablamos en el canal, lo sorteamos en el podcast, ¿vale? Eh, ¿Eh? Yo qué sé... Cámaras, webcams, aspiradoras, todo lo que salga, ¿vale? Sí. Y ahí estamos generando unos 2.000 euros al mes en suscripciones, ¿vale? Vale. Y luego, aparte, la pata más importante es que muchas marcas nos pagan para ah, que vale, hablemos sí. de sus productos vale. en el canal. Aparte de, regalar, cosas... de regalaros sí, el, de el regalar. producto, qué guay. Sí, sí, el producto lo regalan para que lo sorteemos y aparte nos pagan. ¿sí? Si es un producto muy, muy, muy top que nos interesa mucho, porque o nos interesa a nosotros o nos interesa mucho sortearlo, a veces no cobramos, pero la gran mayoría de las veces eh, no, nos pagan. Y luego hay alguna cosita más, como por ejemplo los links afiliados de Amazon y todo, pero vale. genera poco, poco dinero. Claro, ah, pero me he mirando la página y ya tam también tenéis afiliados, ¿no? De todo lo, uh -huh. todo lo que sea. Estaba buscando sí. una máquina para pelarme la cabeza, pero no he encontrado. Víctor, ¿cu ¿cuál usas ah, tú? Te envío, ahora te envío el link, una <ríe> Philips, y además tengo como tres o cuatro, tengo... <ríe> Eh, en cada lavabo, en cada casa, tengo sí, sí, te la envío porque me va muy bien. Te agrego, te envío Oye, pues sí, pues sí, porque mira, yo tenía mi maquinilla, pero esto que ya a una edad, ¿qué tal? Entonces, eh, ¿te has, digamos que estás especializado un poco en membresías de pago. Eh, bueno, especializado tienes no tres, sé, pero ¿tienes sí que tres es negocios, que... tres membresías. Ah, sí, sí, claro, claro, claro. No contaba Guy Dogs, sí. No, y otro, Overgroups, por ejemplo, que es otro negocio que tengo, también vale. es una membresía. Overgroups Pero, es un, es un, Overgroups vale. es una herramienta ¿Sí? que eh, conecta, es, es con lo que funciona, no es asunto vuestro y Nordic Wire, una herramienta que conecta Stripe, o sea, el checkout de Stripe ¿Sí? con tu grupo o canal privado de Telegram. De manera que la gente vale. que está pagando en, eh, que está pagando tu membresía se le da acceso automáticamente a tu canal privado de Telegram y vale. los que dejan de pagar o se desuscriben se les echa del canal de Telegram y esto es vale. lo que hace Overgroups, es una cosa que nosotros necesitábamos, no existía y la creamos nosotros para para, para nuestras para, eso, wire, para el asunto vuestro, etc. ¿Eso también lo tiene los abandige Bueno, yo, yo estoy en los abandige pero no me suena que lo tengan. Tienen, ellos tienen no, no utilizan Overgroups ellos vale, utilizan eso... una, algo que se hicieron ellos con Airtable y con uh, ah, Naker vale. o algo así. Vale. Pero esto de Overgroups es muy fácil, o sea, es con un par de clics ya lo tienes configurado. Ellos hicieron un, un desarrollo a medida. Vale, claro. Vale, vale, claro. Entonces está genial para o... el tema de membresía, pero eh, ¿te, gusta, ¿te gusta el tema de la membresía por el Telegram? ¿O porque antes estabas en Discord y te pasaste a Telegram? ¿Te pasaste a Telegram por el tema de Overgroups? ¿O porque, o porque te gusta más no, que Discord? Porque a mí, me... por ejemplo, me gusta más Discord. A mí me gusta muchísimo más Telegram y yo creo que para un negocio como el nuestro es mucho mejor Telegram porque eh, Telegram no tiene todo el mundo y Discord hay una barrera de entrada y de aprendizaje de la herramienta más grande. Entonces, eh, en el momento, lo que pasa es que el problema que tenía Telegram es que no estaba clasificado por temas eh, dentro de una comunidad, pues eso era un, una barrera, ¿no? Pero eh, ahora cuando han salido los topics de Telegram, por eso claro. hemos vuelto a. y además, joder, teniendo overgroups, pues imagínate. Claro, no, no todo queda, Todo queda en casa, ¿no? Estoy buscando la maquinilla, ¿eh? <risa> bueno, de, ahora cuando acabe la entrevista, si quieres, la buscas y me lo mandas, ¿eh? Pero no prometo ¿eh? no prometo comprarla porque eh, hasta que se me acabe la mía mi máquina de pelar, yo de momento estoy contento. Ah, el otro día vi pues, una Philips el otro día hay una Philips que se cogía como así y haces así y sí. además recoge todo el pelo todo, que la tiene ah, mi hermano o sea, ah, se, se coge así, haces así te recoge, te recoge todo el pelo y limpia, haces así ni una, ni, ah, un, coño. Ni, ni un pelo. Ah, pues entonces me tienes que enviar tú el link a mí, no yo a ti. vale Por eso la no, mía sí. no lo hace. <ríe> pues luego se lo diré a mi hermano porque a mamá me dijo, dice era cara, ah. dice, pero dice, flipante. ¿no? Así? Y ni un pelo, ni, ni nada de nada, que es una cosa que está bien, ¿no? Entonces, eh, ah, bueno, y también estás en otro proyecto, ¿no? El de Mumbler, ¿se llama Mumbler? Mumbler, Mumbler. Sí. Bueno, en este caso, mi, mi yo no sé nada. nada. Bueno, eh, no soy eh, fundador, solo soy advisor y tengo un pequeño porcentaje y es un proyecto que han fundado eh, José Carlos Cortizo y Paul Rodríguez vale. eh, y es súper interesante y es precisamente... Pues, uh, claro, uh, en el momento en que yo decidí crear un podcast premium, hace unos tres años, tuve que montármelo todo in-house. Fue un marrón alucinante, con desarrolladores externos, haciendo mucha inversión, y Mambler soluciona este problema. Mambler, vale. con dos clics, tú tienes tu podcast premium creado, con tu landing, con tus episodios, cuáles quieres que sean gratis, cuáles quieres que sean de pago, el precio, todo, facilísimo. Y um, desde el principio les estoy ayudando a nivel conceptual y en todo lo que puedo y hace pocos meses hemos anunciado pues que, que estoy dentro del, del equipo también. Ostras, no, que, no, ¿qué consejo darías a la audiencia para que no, para que se animen a hacer un podcast premium? Porque por ejemplo yo, te soy sincero, tendría un poco el síndrome del impostor de no atreverme a cobrar, por ejemplo, estas entrevistas que podrían ser de pago perfectamente porque si ves el canal tengo a gente muy top. Pero me quedo ahí como diciendo, ostras, ¿pagaría la gente por ver una entrevista así? ¿Pagaría una, una gente por ver a ti y a mí hablando de Philips, rapándonos la cabeza? Lo tienes, que, lo tienes que probar. Eso nunca lo sabes. Tienes que probarlo. Y yo, de hecho, me decías, ¿no? ¿Animarías a la gente que lo haga? Yo animaría a la gente a que no haga nada gratis. O sea, que se olvide de las cosas gratis. Gratis no existe. Nos ah. lo hemos creído porque... Eh, los medios como El País, El Mundo, etcétera nos han inducido, El Mundo, El País Napster eh, sí. y todo esto, nos ha inducido a creer que en Internet todo era gratis y esto es mentira y esto lo tenemos que cambiar todo sí. se tiene que pagar, las cosas gratis no, no deberían existir ¿vale? y entonces, aparte del agua y el, y el aire y estas sí. cosas, eh, ya se me entiende entonces, bueno, el agua, he dicho el agua pero en realidad, eh, bueno, bueno, agua, a ver, bien. la frase de Internet era de que cuando algo es gratis y demás el productor eres tú Exacto Con exacto. lo cual hay, este que, caso... hay, que, hay, que barrer, hay que romper esa barra De que eres el producto y además pagas Sí, sí, en este caso yo tengo clarísimo Que si creas contenidos de internet Tienes que buscar rápidamente Y hacer eh, y educar a tu audiencia Para que entienda Que las cosas se tienen que pagar Y entonces aquí lo difícil es Encontrar la fórmula No Por ejemplo, en nuestro en no esto nos, nos ha costado encontrar la fórmula eh, de, de qué debería ser en abierto, porque necesitas algo en abierto para crecer claro, y para darte claro. a conocer, claro. y qué debería ser, y aquí lo que aconsejo es hacer muchas pruebas y ir probando para ver qué te funciona a ti exactamente. Claro, claro. No, no, sí, a ver, está bien hacer eso, pero hay gente que a lo mejor cree que, un poco lo que estoy diciendo, el síndrome del impostor, pero tú abogas porque a la mierda el síndrome del impostor lo haces y, y, y cambias, ¿no? Porque luego en internet un poco es pivotar, ¿no? Es muy fácil pivotar. Claro. Es que no, no sabes nunca qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Por lo tanto, es probar y si ves que algo está enquistado durante mucho tiempo, cámbialo y luego vuelve a cambiar, vuelve a cambiar, y vuelve a cambiar. Y lo que es ahora guide doc es porque hemos hecho mil cambios, no son todo vuestros es porque hemos hecho mil cambios y Nordic wire Overlooks, todo es así. Claro. Bueno, y Inteligencia Artificial, que tenemos un canal ahí, nosotros ahí con... sí. estamos todo el día. ¿Cómo lo ves...? para la, justo la gente creadora de contenido. Pues, a ver, ¿no? es una herramienta espectacular y yo la he probado desde el principio y he hecho mil experimentos. Luego, um, claro, es... Es que estoy ahí un poco entre, entre dos aguas en este tema, ¿eh? porque vale. me encanta, lo voy a utilizar, etcétera, ya lo utilizo, en GuideDoc estamos haciendo post eh, generados por inteligencia artificial, pero yo, a mí se me quita todas las ganas, es del rollo, claro, yo, por qué voy a, yo por, ¿cómo voy a publicar una newsletter hecha por una inteligencia artificial? Si a mí lo que me gusta es escribirlo yo, ¿sabes? Yo, claro. Entonces, eh, sí, para, pues por, por ejemplo, para un e-commerce que te genere todas las descripciones de los productos de manera automática, pues vale. Pero ya está. ¿no? Okay. Ya está. Bueno, es, lo que pasa eres es que... es copy. Y claro, disfrutas claro. escribiendo. Que uh -huh. nunca va a crear algo. Nunca va a ser algo. Porque todo lo otro... Um, o sea, es muy difícil de recrear una mente... Uh, una mente original, como alguien que está acostumbrado a escribir desde hace muchos años, etcétera Es muy complicado y además es que nos perdemos en lo que más nos gusta. no Si lo que más nos gusta es escribir, lo que más nos gusta es crear contenidos, yo no voy a derivar. Yo lo que quiero es que me edite los vídeos. Yo lo que sí. quiero es que me lo publique solo. Yo lo que quiero es que eh, ¿sabes? Que me gestione el email. y me con la, Esto sí que no aporto ningún valor. Cuando me escribo una marca le tengo que contestar esto, que me lo haga esto. Pero el tema de escribir, no, coño, que lo escribido es lo que nos gusta. Claro, bueno, pero en mi caso es escribir y evidentemente yo la IA la voy a utilizar y la estoy utilizando para que me ayude, por ejemplo, pues a todo el, el trabajo sucio, ¿no? El buscar, el buscar en muchos sí, sitios, por que, eso. Me, que me haga curación, pero claro, la creatividad es donde yo creo que va a estar el factor determinante para que algo sea bueno o muy bueno. Digo yo, ¿eh? Pero sí, creo, claro, yo creo que se extrapola también tanto a la imagen como la edición de vídeo y con más pero porque yo creo que las máquinas están hechas para facilitarnos el trabajo a nosotros no para quitárnoslo no en algunos claro casos. claro claro claro seguro claro, pues bueno en eso en ese aspecto y que alguna prueba que hayas hecho que hayas dicho hostia que esto es una maravilla bueno, ahora ya es como lo tenemos interiorizado. Yo decía, hostia, esto es una maravilla hace dos meses. Bueno, todo va súper rápido. Hace dos meses cuando lo probé por primera vez. O sea, yo es que recuerdo haber probado el primer chat PTG este 2, ¿Sí? supongo que era hace un año así, y decir, ¡buah! Esto es una mierda. Pero... <risa> Pero claro, hace dos meses, cuando abrieron, claro. comencé a probar, digo, hostia, esto es una maravilla. Y, y hace dos meses que ya estamos publicando post en Gaido, que ahí sí que lo veo, ¿no? Entonces, mm. digo, necesitamos, somos poca gente, necesitamos muchos contenidos. Luego, evidentemente, están curadísimos, se lo repasan todo, añaden cosas, añaden fotos, añaden todo, rectifican un montón los textos, etcétera. Pero, hostia, eh, estamos multiplicando por cinco. El, el, el ritmo que podemos, eh, que podemos publicar y, y nosotros nos basamos, nosotros ya, te, ya lo decía antes, no a nivel orgánico es muy importante para nosotros, por lo tanto producir claro. mucho es muy importante para nosotros ¿no? claro. pero eh, pero ahora estoy en este punto es bueno, sí está muy bien para ciertas cosas pero yo, a mí no me sirve de nada hoy he estado haciendo pruebas con eh, Notion ahí, que está sí. integrado, han integrado ahí, que saco un vídeo este viernes donde lo pruebo y bueno, pues es que está bien, a ver eh, quiero bueno, pues te puede sacar de un embrollo. Dices, eh, quiero publicar un vídeo sobre podcasting y no sé qué, dame ideas. Bueno, pues a lo claro, mejor 10 claro. van a ser, que a estas ya las has descartado tú ya mentalmente. Yeah. Pero bueno, a lo mejor dices, ah, bueno, esto a lo mejor, cosas así. Claro. Pero. No, yo también está. uso. Oh, Perdona, ¿eh? Perdón, sí, sí, sí, sí. Para corregirte el texto, claro. todo está bien, ¿eh? Notion te corrige el texto, te, te saca si hay faltas, o no, porque no, no, no hago nunca una falta, pero la gente que haga faltas, por ejemplo, le, les, eh, les corrige el texto o traducciones ¿no? directamente claro. dentro de Notion, traduces al inglés. Bueno, está y bien. bueno, me sorprendió Notion, opción eh, porque yo también lo tengo ahí, porque me apunté a la beta. La cantidad de idiomas que te traduce en un momento, en plan, dice, sí, sí, sí, pruebas sí. al ruso y dices, tú me cago en la leche. Digo, sí, no sí. sé lo que está escribiendo, pero parece cirílico. Entonces, esas cosas sí que, sí, sí, sí. sí que, son interesantes. Vamos, a mí eso me encanta, pero siempre como una ayuda para potenciar, a, agilizar tu trabajo, ¿no? Y lo que dices tú, tareas mm. repetitivas pues, que las hago una guía, ¿no? Bueno, de está exacto, muy, exacto. Y tal. Y, Pero yo, ya es lo que te decía antes, ¿eh? aquí, o sea, tenemos mucho camino por recorrer y hay tantas herramientas que se me ocurren, que, que se nos ocurren a todos seguro, que ahí sí que diría, hostia. To, mi pasta, ahí la tienes, ¿no? Del rollo, si yo publico un... No, no, ¿qué coño? Que le doy los brutos de mi, de lo que sale de mi cámara y de tal y que me lo edita, ¿no? estoy yo creo que acabará pasando. esto Y te, te, me lo edita, me lo sube, me pone los subtítulos, todo esto. eso, eso esto es... sí que será brutal. Con brutal. Rum, se llama Rumbler, me parece o algo así, hace muchas cosas ya de eso, ¿eh? yo o sea, ya he probado cosas de estas ¿eh? Bueno, hay una, hay una que, que se llama parrales, Rumbler sí. me parece y coges un vídeo y le dices quítame a esta persona y te la quita ya, sí, sí vale, Entonces vale. No, no lo sé, pero bueno, cuando salga el GP4, que dicen que es mmm, sí, no sé sí. si 12 o 14 veces más sí, potente sí. o 15, o sea, eso va sí. a ser sí. a ver, bueno, a ver. Todos, con, todos con ganas de hacerlo pues Víctor, llevamos casi 50 minutos tienes mucha prisa me jode, porque hubiera estado hablando más oh, de no. tonterías, sí, si pues, quieres. A ver, un poquito más, un poquito ¿Sí? más, eh, si quieres Ahí, sí. Dame más, ah, oye. la cabe antes de las cuatro, ningún problema, que ahora ya es eh, hora familiar. Vale, vale. Mira, lo de la hora familiar me parece muy bien que, por cierto, mira, hablando de la hora familiar, ¿esta mm. vida te ha permitido ahora, o sea, ha ganado en tranquilidad y tiempo para ti, a pesar de estar en miles de proyectos? Sí, sí, o sea, desde el primer momento en que funde Guide Dog me permitió, que como he dicho antes, justo nació mi hija en ese momento, me permitió estar todas las horas que necesitaba con ella y lo primero es mis huecos a nivel familiar y todo lo, lo que no se puede hacer hoy, pues a la mañana y ya está. Y así es eh, como me lo monto. Sí, sí. Joder, pues eh, yo, yo de pequeño quiero ser como tú, ¿no? Bueno, de mayor. No, yo soy más mayor, o sea que... Creo, ¿eh? No lo sé. Pero es que, es que esto, o sea, todo lo otro, o sea, puedo, de aquí 10 años, eh, puedo hacer otro guide dog, que no sería como guide dog de ahora, ¿eh? pero puedo hacer otro. Pero, y ahora voy a decir una, un poco así, un, algo un poco ñoño, pero la sonrisa de mi hijo no me la puedo perder ahora, tío. Hombre. Es que es espectacular. Claro. No, no, no me eso, lo puedo perder. Por lo tanto, eso eso no, no está pagado. Y una cosa, ahora, ahora que todo todo... Con todo lo que sabes ahora y que tienes muchísima más experiencia y todo, ¿no te has planteado pagar publicidad para Guide Dog? Porque estás no. todo el rato has recalcado que eres orgánico y por probar. Sí. ¿No, ¿No se te ha pasado no. probar? Bueno, ya lo hemos probado, ¿eh? Lo hemos probado. <risa> Así lo he y probado. Y sí vale. que entra gente, pero... Eh, no se ha vale, dado pues, cuenta. Eh... Gente de mucha menos calidad, que están mucho, mucho menos, gente que ha actuado por. Con, con, no, no. O sea, a mí me gusta llegar a el, el amante del cine documental de verdad, claro. que durante mucho tiempo nos sigue en el post, nos sigue en el canal de YouTube, etcétera, y al final se da de alta y que comenta y que. Claro. Y a esos de esa manera solo llegas de manera orgánica. Y como claro. tampoco necesitamos crecer, porque no tengo ninguna necesidad de crecer más de lo que de lo que más del ritmo al que estamos creciendo pues no voy a hacer ninguna inversión en publicidad porque además es que no me lo creo no, no me creo la publicidad de Facebook no me creo la publicidad de Google no me la creo, no, no estoy alineado con ella y por lo tanto no, no lo voy a hacer claro, No, a ver, sí, simplemente alguien, alguien invierte en publicidad cuando necesita crecer o necesita más pero si tú tienes clarísima ya la hoja de ruta y sí. lo que quieres, para que vaya a tirar dinero de una cosa que ya va solo, pues ya ¿no? Como dices tú, en automático. Sí. Y además es añadir otro marrón, otro equipo, etcétera, para hacer una inversión que luego el rollo acaba siendo... Eh, mínimo Yo prefiero invertir más películas, etcétera, que sé lo que es lo que ya me ha dado resultados y yeah. tirar por ahí. Prefiero tener eh, 20 películas más al mes que no hacer un despendio de publicidad y que me aporte un poquito más de dinero. Prefiero ganar menos dinero y tener más contenido en GuideDoc y que la plataforma sea mejor que no, que no tirar por esos eh, derroteros. Vale, pues nada, momento de spam de valor aunque creo que queda clarísimo y si quieres comentar a lo mejor algún posible proyecto que tengas en mente, algún se vienen cositas, es tu momento. O Esa frase intento no decirla. Eh, no, no, lo, eh... he dicho, lo he dicho de coña porque yo ah, la vale. odio. No, no, yo, yo la odio. Vale, vale. O sea, yo odio de. Se vienen cositas. Y digo, cositas, ah... ¿qué, ¿qué cositas? O sea, no es, no se viene nada. No se es horrible, es horrible. Nada, no se me viene nada porque este año no, no. O sea, segurísimo que no me voy a meter en ningún otro pollo. Va. Ah bueno, a ver, sí que tengo un poco Mira, sí, pues, sí. Míralo, iba a decir, lo estoy viendo venir eh, No voy a meterme en nada y a la no, semana Dice, no. mierda, la he cagado No, pero esto es algo que hace mucho tiempo tengo en mente Que lo he tenido la espinita clavada Y parecería Que estoy en los, proces, en los procesos Muy muy, muy embrionarios De eh, un Proyecto a nivel que no está Ni relacionado con Guide Dog, ni con Nordic Wire Ni con un asunto vuestro Que sería algo audiovisual ¿Vale? En el que yo tendría cierta implicación esto sería lo máximo así que se sale de, de mis cosas uh, para este 2023. Pero vale. no puedo decir nada más porque no, es que no está ni definido ni nada. O sea, pero, bueno, pero he visto aquí un... Tengo aquí un... que no sé si se ve o no, pero espero que no. Tengo aquí un elemento que me ha recordado eso y por eso te lo he dicho. No, no, no es una ve. polla, ¿eh? es, es una cámara. ¿vale? Es una cámara. Va, gracias, gracias por aclararlo a la audiencia. ¿eh? Sí, no, no, es que claro, la gente se pone a imaginar. Oye, igual te pones aquí a hacer el nuevo, no sé, haces una productora de cine porno, yo qué sé, igual funciona, ahora con tantos leafans y cosas de esas, y membresías, ¿no? O sea, sería la leche. ¡Uy, estás congelado! dildo ¿vale? que vende el mundo, un icono de dildo, sí, Exacto. No, no, no, no va por ahí. No va por ahí. Pues <risa> ahí, yo sí. te oigo y todo, ¿eh? Te veo sí. Perfecto. Ah, vale, vale. Lo ¿Me oyes, Rodrigo? ¿Me oyes? Sí. Vale. Lo que pasa es que ahora perfecto. se ha quedado ahí un poco raro y se te voy a congelar, pero bueno. Pues nada, ahora sí que ya sí que te dejo, que te vayas tranquilamente. Muy bien. Un placer, Víctor, de verdad. Eh, y espero que vayamos hablando más. Y yo veré los mastermind con otros ojos. ¿eh? Igualmente, Rodrigo, muchísimas gracias. Y si necesitas algo, ya sabes dónde estoy, ¿vale? Vale, luego te paso lo de la Philips. ¿eh? Perfecto. Venga, Gracias. Chao, chao.